Vamos eh, a hacer una cosa. Si no llego a la tercera ronda, reembolso el juego. Ea, ya está. Ya está. Ya está. Y la única forma de, de que no. de que gane, eh, teniendo eso en la cabeza. Dices, dices? Sí, sí. No, no, no, no. no sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, Casi escupe el agua, lo cual sería raro porque siempre se la escupe al hurón. ¿Cómo? ¿Cómo? Uh. Vale, vale, vale ¿Te falta un Ous? No, no, ya verá Como no llega a la tercera ronda <risa> Vamos a hacer la primera vez para algunos Y la última, eh, de, de ver jugar a este juego A ver, vamos a darle ¿Por qué no puedo poner más? No puedo tirar más para arriba Uy, Vale, vale, vamos bien, vamos bien Uy, ese se fue, se fue, ¿eh? Vale, vale. Tenemos que. Ah, ¡Uh! ¡Levanta! Vale. ¡Uh! Vale, vale, vale. Clasificamos, clasificamos. Incluso me voy a quedar aquí. Vamos a trolear a la gente. ¡No! Iba a trolear a la gente. Me voy a poner ahí, a poner ahí. Gestito de. ¡Joder! Eh... Ahí es esto. Esto parece el, el Fortnite. Hola, ¿puede la voz del bot aparecer en el resumen? Saludos a todos de Five. Ahí, ahí. Un saludo. De parte de Five. Eh, primera ronda superada, eh. <ríe> Como no supere esta ronda, eh, adiós, Juegit. Uf. Me da a mí que... Que voy a tener que terminar el directo. <risa> bueno... Concéntrate, Venga. A ver, venga. Sandía, y manzana, sandía, y manzana. Me pongo en sandía. Vale, manzana. Manzana, sandía. ¿Dónde oh, está sandía? Manzana. No, no, no. Me pongo aquí. Aquí está la gente. Yo me pongo donde está la gente. Oh. Uy. ¡Quita! ¡No me amanecéis! Sí, vale. vale, cereza, ¿vale? Cereza Vale Uva, manzana Uva, uva, uva, uva Aquí, aquí, aquí, aquí Here, here, here Here, here Don, don, don, don, don. Ok, ok Aquí, aquí, aquí, aquí Quieto, quieto, quieto Vale Naranja, manzana, sandía Naranja, manzana, sandía Naranja, cereza, uva, aquí Plátano que diga uva, manzana eh, Naranja Vale, cereza, sandía, manzana Cereza, sandía, manzana Cereza, sandía, manzana ¿Dónde está el plátano? ¿Dónde hay plátano? Uy, yo no sabía dónde hay plátano ¿Dónde había plátano? No, no tenía ni idea dónde había plátano Ay. Ay, que, no, que me quedo todavía con el juego. Que todavía tengo juego. Facilito.